La unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas, impulsa una serie de programas de investigación que, mediante el uso de tecnologías verdes, puedan hacer cambios políticos que permitan la implementación de un cambio en el pensamiento de la sociedad. El agua es un recurso vital para la calidad de la vida y el medio ambiente. La disposición de agua se encuentra comprometida como una posible consecuencia del rápido desarrollo industrial, las actividades agrícolas y el aumento de la población. Ante tal perspectiva, es necesario tener ideas claras sobre cómo mejorar la gestión y disponibilidad de nuestros recursos hídricos, así como su calidad. Es por eso que la Facultad de Ingeniería ha centrado sus esfuerzos en impulsar proyectos de investigación cuyos resultados prometen un impacto en las políticas públicas. La doctora Susi Miseli nos platica al respecto del proyecto de diseño y construcción de un sistema integral anaerobio humedal para la eliminación de residuos de diplofenaco y paracetamol, contenidos en aguas residuales, su funcionamiento y el resultado que se espera obtener con dicho proyecto. Un contened, un rotoplast que contiene el agua residual sintética que utilizamos por, con, con una formulación normada para evitar contacto con bacterias y como esto se maneja continuamente. No caer en una posible eh, caso de de manejar aguas residuales domiciliarias o municipales por las infecciones que pudieran ocasionar. Bien, aquí iniciamos el, el proceso. Este sinaco este contiene el agua ya formulada con los fármacos también disueltos, que es el diclofenaco y el paracetamol en concentraciones conocidas. Bien, esa es la que inicialmente mandamos a un tanque que contiene aquí Prácticamente toda la, la formulación, tanto proteínas, lípidos, azúcares eh, lo que no, y, y contaminantes que lleva un agua domiciliaria, también contiene ciclofenaco y paracetamol en solución. Eh, indicamos, del protoclas pasa a este tanque que es el dosificador al biodigestor. Bien, el biodigestor es el que hace el papel de biodegradación de la materia orgánica que lleva el agua y nutrientes que lleva el agua residual sintética, aquí tiene un tiempo de residencia eh, hidráulica aproximadamente de 24 horas, eh, entra, tarda 24 horas justamente para llegar para llegar del biodigestor al humedad, entra por la parte de abajo del biodigestor que es este y sale por la parte de arriba el sobrenadante lo que nos lo que nos permite eh, eh, que abajo queden los residuos sólidos que lleva la materia orgánica y permite ir en contacto con la biomasa anaerobia que contiene el biodiversor para que degradada esa materia orgánica, posteriormente ya oxidada y biooxidada pase y al... subterránea que va aquí y sale... Al al humedal, al respirador del humedal, donde las plantas utilizan estos subproductos como alimento por excelencia para ellos. Aquí estamos dentro del humedal con las plantas que estamos, acuáticas que estamos ocupando que es papiro y esta es la tifa angustifolia. Como podremos ver las plantas han crecido pues ahora sí que sanamente ya han floreado, aquí tenemos las flores este es el agua que estamos obteniendo es humedal este es el agua como sale si se dan cuenta quiero señalar algo están felices porque vamos a ver por abajo que tenemos hijuelos están naciendo hijuelos aquí tenemos un hijuelo Allá tenemos otros hijuelos, estará pudiéndose captar y allá en la entrada hay unos hijuelos muy evidentes. Hijuelos, las plantas no están resintiendo el suministro de los contaminantes. De algún modo ellas tienen sistemas que que, bioest, que bioestructuran las moléculas que reciben y ese es uno de los de los de las oportunidades que tenemos en estudiar los humedales. Bien, en la actualidad tenemos una gran eh, variedad de contaminantes en el agua, quizás por el desarrollo tecnológico, quizás por el desarrollo poblacional que ha sido bastante eh, eh, evidente y por lo tanto como consecuencia las actividades antropogénicas se multiplican y entre ellas también pues con, el consumo es uno de los digamos, factores importantes por el cual estamos estudiando las aguas Por porque porque el consumo de medicamentos para preservar la salud eh, se ha venido dando eh, de manera ahora sí que deliberada y uno de los contaminantes que más demanda tiene es el de para que está a que no bueno, se necesita la receta y es muy fácil a, a en persona y bien estos contaminantes eh, eh, dentro de las aguas dado a que tratadas por las plantas convencionales es difícil eliminarlas Recordemos que tenemos una infinidad de grupos de medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, no esteroideos, y esteroideos, hormonas, etcétera Entonces, es, es la demanda de tratamientos combinados el único camino que nos queda y procurar tratamientos biológicos congruentes con el medio ambiente. Bien, por esta razón nos hemos enfocado al estudio del sistema anaerobio humedal porque en el anaerobio degradamos su materia orgánica y estos medicamentos que no fueron degradados ahí, ahora sí utilizamos la belleza de la fisiología vegetal que ellas por procesos bioquímicos tienen la capacidad de reestructurar moléculas y de mineralizar otras a través de sus sistemas enzimáticos, oxidorización, hidrógeno, etc., como ellos van haciendo lo que necesite, de alguna manera necesitamos estudiar el enfoque en cuanto al, al proceso rizosférico, porque ahí es donde se lleva a cabo el proceso. Para el tratamiento, por métodos convencionales, claro está que el tratamiento aquí es más lento, es justo, pero... Por eso estamos estudiando estos sistemas para optimizar el tiempo, disminuir los tiempos de residencia tanto en el biodigestor como en los minerales, para poder alcanzar una eficiencia de manejo de mayores volúmenes de aguas, de aguas contaminadas. Bien, quiero agregar algo. En cuanto al tratamiento de aguas residuales con contaminantes emergentes y con este contaminantes provenientes de productos de uso personal se tienen procesos físico como es la oxidación avanzada, como es por ejemplo con carbón activado y otras eh, otros procesos físico que resultan muy caros y también tenemos lo de eh, biofiltración, ultrafiltración que también resultan ser bastante eh, ahora sí que podemos decir bastante caros e inalcanzables para zonas rurales, los los humedales bien estructurados que ahora son humedales construidos y, al, y que alcancen una eficiencia como la que se está buscando y que de hecho promete mucho, es el camino más a, el camino más eh, probable a seguir en un futuro porque es un 77% más económico tratar un volumen de agua que tratarlo por vía fisicoquímica o vía eh, oxidación avanzada. Y, Conclusión Expuesta a la situación que prevalece es necesario implementar tecnologías combinadas o híbridas que permitan eliminar estos compuestos orgánicos de moléculas complicadas de estos contaminantes. Buscando alternativas es como se ha propuesto este estudio de sistemas biológico humedales. Los programas de investigación que actualmente impulsan la facultad de ingeniería de la UNACH aspiran a alcanzar un impacto social que ratifican el compromiso que tiene la universidad con la sociedad.